Bueno, usted sabe que eso no nos no conviene a nosotros por aquí, usted sabe que no, que eso no trae pro, problemas, como quien dice, no estamos de acuerdo. Claro que sí, porque eso beneficia al pueblo, todos los, los viajantes que bajen echan combustible aquí. Sí señor, estamos de acuerdo, porque eso genera empleo y las personas se benefician de ese empleo. Claro, claro que sí, más familia trabajando, porque el alcalde ha querido acabar con, con los empleados, con la gente pobre que está trabajando, y si ahí hay trabajo para el pobre, que venga la bomba. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque una es peligroso, pero sería bien que pongan una plaza comercial mejor. Porque no una bomba, si sí, le traería mucho riesgo a la vida. Con una bomba ahí, ya esto es una plaza comercial y sería algo. Que hace falta? Yo soy propietario de esta esquina completa y eso es necesario, una bomba de gasolina, porque aquí no hay vivienda, señora, aquí no hay vivienda, usted va a Estados Unidos, yo soy ciudadano americano, tengo residencia venezolana, tengo colombiana, tengo peruana, tengo casi del mundo entero. ...y esto está a una distancia demasiado ...y esta esquina, eso es, es la entrada a Víctor Valle... ...la entrada de, de varios barrios por ahí... ...y aquí no hay una bomba de gasolina... ...hay una bomba a los lados adyacentes pero muy retirado. Podría ser que sí porque eso es un beneficio para todos... ...cuando uno va a salir a cualquier lugar... ...puede pichar gasolina ahí mismo y no tiene que irse a otro lugar. Hace rato porque ahí lo que hay es un atracadero muchas veces... ...y eso es necesario ahí porque... La persona ahí se detiene mucho, no hay semáforo, no hay luta, y de alumbran esto y se pone de una forma mejor. No. ¿Por qué? Porque a, allí hay una, aquí hay otra y ahí hay ¿Y la por la escuela también? ¿verdad? Claro que sí, eso, eso no califica para eso. ¿no? ¿Qué es un peligro? ¿Por qué? Porque uno vive aquí y cualquier cosa, aquí hay niña y yo que ya soy envejeciente, tú ves.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 ¿Tú me entiendes? Claro que sí, sí. Porque sí, porque queda mejor, porque es una salida.